Los estudiantes de término de la carrera de medicina de las universidades Recinto UAS San Francisco de Macorís y la UNE, que están haciendo su pasantía en el Hospital Público San Vicente de Paul deleitaron este viernes a los pacientes de dicho centro de salud con cantos navideños y regalos. Esta actividad es para traerle alegría a todos los pacientes del hospital, con motivo de la Navidad, el regocijo. Unimos los dos internados de medicina, tanto el internado de la UTNE como el internado de la UAS y las residencias de medicina familiar. Aquí para traer esa alegría con este acontecimiento de que llegó la Navidad.